Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y aquí seguimos con los sorteos del vigésimo aniversario de Pokémon. En este caso vamos a sortear el Darkrai, que se pudo coger desde el 1 al 24 de mayo del 2016... También va a ser eh, un sorteo de tipo exponencial, es decir, depende mucho de los seguidores que finalmente tenga mi canal. Empezaríamos mínimo de sorteando dos Darkrai y si llegamos a la cuota de 300 suscriptores o más, pues se sortearían 3. Vamos ahora con las condiciones que se deben de cumplir para poder conseguir este Darkrai. En primer lugar, tienes que seguirme en YouTube y en Twitter. En segundo lugar, debes darle like a este vídeo y comentar participo con tu nick de Twitter. En tercer y último lugar, tienes que hacer retweet del tweet de este vídeo. Para ello, voy a dejar en la descripción un enlace hacia el tweet que tienes que retuitear. También lo vas a poder encontrar en mi timeline de Twitter. Por último, queda decir hasta cuándo va a ser el sorteo. El sorteo será hasta el 30 de diciembre del 2016, dándose los DARRAI desde el día 31 de diciembre. Pues nada, dicho esto, voy a explicar un poquito las condiciones que tiene este Darkrai. Está a nivel 100, de tipo siniestro obviamente, eh, tiene la habilidad Mal Sueño, tiene los movimientos Brecha Negra, Viento Asiago, Pesadilla y Finta, y además viene equipado con una misma. Bueno, no me queda nada más que decirle, más que muchísima suerte a todos, eh, recordarles también que hay otro sorteo, que es el sorteo del juego de Pokémon Sol o Pokémon Luna, de los mil suscriptores, que también dejaré aquí arriba en el botón de información arriba a la derecha. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, y así tienes más o menos uno de los puntos hechos. O suscríbete si todavía no estás suscrito, así ya tienes otro de esos puntos. ¡Adiós!